Están ahí, me vienen, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre que vienen. ¡Hey! Muy buenas monstruitos, hoy os traigo un nuevo vídeo en el cual vamos a estar jugando Inside, un juego que salió en 2017 en el cual vamos a estar controlando a un niño en un mundo posapocalíptico y resolviendo algunos puzzles y evitando la muerte. Os recuerdo que os podéis suscribir al canal si aún no lo habéis hecho y que os podéis pasar por el canal de Twitch si queréis ver estos vídeos en directo. Ahora sí que sí, chicos, comenzamos. Vale, pues lo dicho, chicos, empezamos justo aquí. Eh, tenemos que evitar a, a los que están ahí persiguiéndonos, ¿vale? Y para que no lo conozca... Vale, el juego, ¿por qué no tiene sonido? Vale, vale, ahí está perfecto ya. Pues listo. Pues lo dicho, chicos, es un juego así de medio de puzzle, medio de terror, hay que ir investigando las cositas, ¿vale? Y está bastante bien el juego de... de Inside, ¿vale? A ver... Creo que voy a tener que hacer algo con la nevera, ¿eh? Me voy a agarrar a la nevera para tirarla. Y... ok, se escucha perfectamente. Listo. Pues lo dicho, estamos como en una especie de civilización eh, moderna, ¿vale? En la cual, pues, está asumido como por la guerra, parece, ¿ok? Y empezamos siendo un niño tal cual, como estáis viendo, ¿vale? Eh, que creo que es el único, por así decirlo, de todos los habitantes que tiene este mundo. Espérate, que tengo que saltar mucho, mucho más. Eh, de todos los habitantes que tiene este mundo, creo que es el único que no está dominado, por así decirlo. No, ¿cómo hago yo esto un momento, gente? Me voy a quedar <risa> pilla ahí algunas veces. Eh. what? Vale, creo que tengo que ir corriendo algo. Creo que sí, que voy a tener que ir corriendo, ¿verdad? ¡Corre, Forest! Nada, eh, no llega, no llega. ¿Por qué no llega? No sé por qué no llega... ¡Uy, madre mía! <risa> a ver, con paciencia, gente, ¿eh? Porque esto es como un pequeño rompecabezas, ¿vale? Muchísimas gracias a todos los que estáis por ahí Si comentáis en el chat, chicos, os saludo 100%, ¿vale? A todos los que estáis Así que si queréis comentar algo, pues lo podéis hacer También si me queréis dar algún truquillo, así que, que eso En el juego, pues también os lo agradezco, ya, ya os digo Vale, no sé por qué no, no me deja de ir corriendo más ni hace como especie de doble salto. o No tengo ni idea. Un momento. No sé por qué no llega, putito. ¡Llega! ¿Por qué no te coges? Chiquillo, ¿te quieres coger ahí? Madre mía, que nos quedamos atrancados en el primer... En el primer puzzle. A ver, creo. Espérate, voy a intentar a ver si puedo... Ah, amigo. Vale, vale, vale. Ahora, ya está. Ok. Pues me voy a subir aquí para poder tirar a la caja, ¿vale? Para que no me caigan los hartos Y así ya podemos subir Mira qué fácil Muchas veces hay que volver atrás Mayormente por, por lo que estoy diciendo Porque son como pequeños pildes de rompecabezas y cosas de esas Uf, están, Me están buscando, ¿eh? No, no, no, no, me van a ver ¡Me viene el perro! ¡Me viene el perro! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, corre, no, no, no! Ah. Vale, vale, vale He, he conseguido escapar, ¿eh? Me queda justita, justita, ¿eh? <risa> Madre mía. Vale, espero que se esté escuchando bien, ¿eh? Vale, pues casi nos coge el perro. Eh, por lo que tiene pinta, nos están persiguiendo. Parece que nos hemos escapado de algún sitio. Y a ver qué nos encontramos en un futuro. Ya os digo, son como pequeños puzzles, rompecabezas, que están bastante guay. Pero algunas veces son bastante rayadas, ¿eh? <coughs> A ver, viene que viene, ¿eh? Vienen, vienen ahí ya. Vale, vale, vale. ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! Vale, me quedo aquí escondida. Menos mal, ¿eh? Esto es como de hacerlo muy... En los momentos precisos, ¿eh? Porque si no os quedáis y os matan al final. Vale, supongo que también habrá como easter eggs, por así decirlo. En los cuales, pues, habrá que irlo descubriendo. Pero ahora mismo no tengo ni idea de por dónde pueden haber. Uf, vale. Están ahí, ¿eh? Están ahí, me vienen. Corre, corre, corre, corre, corre, corre. Corre, que vienen. Vale, vale, vale. Yo creo que, que no me van a coger, ¿eh? A no ser que tenga que hacer un super salto o algo. No, no, me lo puedo creer. No, me lo puedo creer. Me acaban de reventar, gente. Me acaban de reventar. No, con la combinación de f 4 <risa> sí, sí. Uy, uy, uy, uy, no. Laura, y eso por hacerte caso. <risa> no lo puedo creer. Vale, pues hay que evitar que nos cojan entonces, ¿no? No podemos hacer otra cosa, ¿no? Eh... Me tengo que esconder en algún sitio. Puede que en el coche este No me puedo esconder aquí, ¿verdad? No me ha visto, no me ha visto No me dispares, no me dispares, putito Que te reviento <risa> Vale, vale, vale, corre, corre Uf, uf, uf. Está la cosa chunda, eh, gente Vale Me vienen persiguiendo un chorro de perros ahora también Corre, corre, corre, corre, corre. Vale, vale, vale Espero que no se tiren los perros a por mí, eh Porque si no, la cagamos, eh Vale Vamos a pararnos aquí un momento, mayormente porque están apuntando ahora mismo con la luz ahí, no sé si la van a quitar, ¿vale? Nos están intentando buscar. A ver. A ver qué sucede, ¿vale? Ok. Voy a seguir hacia. De... No, tío. Vale. Tengo que meterme debajo del agua, supongo, ¿no? Porque mira, me han tirado un dardo. un dardo de estos soníferos. Dos a ver, vamos a meternos hacia las profundidades. Que yo creo que por aquí no me podrán disparar, digamos, ¿no? Vale. Ok. Como están apuntando nada más ahí en el, en el agua con la linterna, no creo que aquí me puedan ver. A ver. Vamos corriendo. A ver. No, no sé si habrá algo aquí en el fondo, la verdad. Voy a echar un pequeño vistazo, pero no, no veo nada, ¿no? La, de que haya por aquí algo. ¡uf ¡Qué pecha de cerditos, eh! ¡Madre mía! Vale. Pues de momento hemos escapado bastante bien. Me han intentado reventar un poco. Pero por lo que estoy viendo, hemos conseguido escapar de momento. Y no sé si en un futuro me podrán atrapar, ya os digo, ¿eh? Vale. ¡Uy! Los maíces, ¿eh? Me recuerda esto un pelín a los maíces de... ...de Oula 2. <risa> Donde también tenías que ir caminando por los maíces... ...y que la gente o, nos vieran, digamos. Lo subí hace bastante al canal. No lo no terminé de subir entero... ...y puede que lo juegue otra vez próximamente por aquí. Ya os digo, porque me gustan también bastante los juegos de terror. Ahí hay algo, ¿eh? Ah, son como pollitos, ¿no? Lo que hay ahí en el suelo. Pues eso, no lo terminé de jugar el Oulat 2, el Oulat 1 sí, pero como dentro de poco van a sacar el Trinity o, o algo de eso me parece, un uno nuevo, digamos, en modo cooperativo me, me parece que era, pues me gustaría de probarlo y seguramente juguemos el 2, que hace bastante que no lo juego. De hecho, el primero fue bastante mejor que el segundo, para que os voy a engañar. ¡Uy, qué pecha de pollito! <risas> Vale, creo que me tengo que enganchar aquí arriba, ¿no? Efectivamente, ¿vale? Uf, pero para el otro lado. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera, espera. Pero, si no voy a caer para pa, pa el lado que no es. A ver. ¡Uy, qué pecho de pollito! <risa> Los pollitos. Vale, yo creo que desde aquí ya puedo llegar perfectamente a, ahí a la cornisa, ¿vale? Ahí. Se ha enganchado con toda la cabeza, pero bueno, no pasa nada. Ok, pues tenemos aquí una palanca Y parece una especie de puzzle, ¿vale? Voy a mirar a ver si puedo abrir la puerta, antes de nada Vale A ver Efectivamente puedo abrir ya la puerta ¡Uy, todos los pollitos van a entrar! <risa> Mira qué, qué chorro, qué chorro de pollitos Madre mía, todos los que vienen por ahí Vale eh, Voy a intentar poner No se puede, ¿no? Vale eh, a ver, vamos a echar un vistazo a ver a lo que podemos darle Esto parece como que arranca el mecanismo, ¿verdad? A que me tengo que comer a todos los pollos y hago naves con los pollitos, tú verás Vale, pues listo, ok Tiene toda la pinta de que voy a tener que hacer como una especie de naves, ¿eh? Con los pollos Tiene toda la pinta, ya os digo, ¿eh? A ver Vale esto si tiro No hace nada, ¿verdad? A ver Vale, ahora, ahora, ahora Ok Parece que funciona ya Parece que funciona ya esta la máquina Y efectivamente, vale, vale, vale A quedaros aquí, pollitos a Quedaros aquí Y vale, los aspira, los aspira, ok Entonces Vamos a hacernos nuggets con los pollitos <risa> Venga, veniros, veniros aquí todos conmigo. Que ahora tengo que correr para pa comeros a todos. Venga, está ahí el retrasadillo. ¡Ay, qué pecho de pollitos! Me los voy a comer todos en naves. ¡Corre! Vale, ahí se dan unos pocos, ¿eh? Perfecto. Pues, no, al final no íbamos a hacer naves. Es simplemente para pa tirar eso de aquí, la paja. Como estáis viendo, pero vamos, bastante easy, ¿eh? Lo de los pollitos Vale, pues nada, vamos para arriba Y bastante guay, ¿eh? <ríe> me han hecho mucha gracia los pollitos eso. Sí, pobres pollitos <ríe> eh, Uy, ¿me puedo tirar yo de aquí? Ah, mira, vale, sí Sí me puedo tirar Vamos a caer donde los cerdos bueno. Si no me parto las piernas, mucho mejor, gente Creo yo, ¿no? <risa> hay que coger un poco más de impulso <risa> Me parece a mí, vaya ¡Ah! Vale, ok Madre mía, estos son los cerdos del Minecraft aquí Todo todo ahí, todo tirado A ver, a mí los juegos de este Hay como gusanos, ¿no? En plan, que tienen como, como gusanos ahí saliendo, qué asco eh, Vale, me hace falta el carro De hecho... Para poder saltar la valla esta Así que lo vamos a poner por ahí Pero qué asco, ¿eh? Tiene como, como gusanos por ahí saliendo, ¿eh? Uf, qué asco Ya os digo Me dan todos los más rollo De ahí hay más Madre mía Pero es que están todos... Parecen todos los animales que están como medio podridos, ¿no? A ver Vale A ver... ¿Yo puedo subir por esta valla? Sí, sí Por así, ¿no? Perfecto. ¿Veis? Están todos los animales como en mal estado, ¿eh? Como si hubiera como una especie de enfermedad o de virus por el mundo. Porque es que... ¡Es, es que ¡No, no, no, no, no! No. Vale, vale, vale. Lo puedo ir saltando, ¿eh? Lo puedo ir saltando. Uf. Okay. Vale, vale, vale Me va a estar persiguiendo el cerdo todo el rato Vale, esto parece, chicos, los sanfermines aquí en España Creo que se ha, se ha terminado de morir, ¿verdad? Tiene toda la pinta, ¿no? Vale Mira, ¿estáis viendo ahí al fondo? No sé si lo estáis viendo, pero parecen como personas, ¿eh? Como personas que están como... A ver, ¿puedo saltar aquí? No, no ¿Y el cerdo ya hace algo? O tampoco, ¿no? Un... ¡Ah, ¡Amigo mío! Mira, mira lo que tenía que sacarle, ¿sabes? Mira lo que le tenía que sacar del culo Una lombriz, ¿sabes? Vale, vale, vale Os estaba diciendo que había que utilizar el Cerdo de, una, de alguna forma Y ya lo estoy viendo, ¿no? Esto es como maltrato, ¿eh? <ríe> Madre mía, ¿eh? Vale, vale, hay quietecito Ahora, perfecto Ok, pues ahora esto... Uy, tenemos cuatro, ¿eh? Ahora somos capaces de manipular a esta, a los Sims Se ha matado Se ha matado, Pepe Vale, a ver si este raciona. Puedo tirar esto, puedo, puedo... No puedo hacer nada, ¿no? Vale Madre mía ¿Y a esta gente le puedo abrir la puerta? Vale, ok No tienen fuerza suficiente, me parece a mí, ¿eh? Vale Y ahora, eh, ahí... Es bastante difícil de, con, de manejar, chicos En el sentido de que tenéis que estar eh, llevando a cuatro muñecos, ¿vale? Y tenéis que, por así decirlo, alinearlos Como que se me mueren Alinearlos, por así decirlo, ¿vale? Para que vayan haciendo sus cosas Ok, ya puedo pasar Me voy a quitar de aquí Espérate, ¿cómo me quito yo de aquí? Espérate <risa> El mall walking. Tí, tí, tí. Ay, nada. a ver Si sí me puedo salir de aquí de una puñetera vez Un momento Gente, que no puedo salirme Un momento ¿Cómo me salgo yo, por favor? Escape no, ¿verdad? Sarte, chiquillo, desconecta Ahora, listo Desconecta, que estás ahí bailando Haciendo el baile del samito, por favor Ok, pues Más o menos me ha costado un poquito la parte esta La verdad no sé si me podré llevar este engranaje que estáis viendo ahí, ¿eh? Vale, no puedo, ok Pues nada, para adelante. El cerdo ya supongo que no me valdrá de nada Así que no creo yo que en esta puerta me pida mucho necesito. Perfecto Se está haciendo como de día también, si os estáis dando cuenta ¿Veis? Está como todo destruido, chicos Es como una civilización la cual se ha en la, la guerra, prácticamente eh, está todo el mundo como controlado Si habéis fijado al principio De los juegos había... Los que me estaban persiguiendo Tenían como unas máscaras, ¿vale? Y estos son como personas normales de a pie Que las llevan todos como controlados Ya os digo Vale, a ver... Bastante mal rollo, ¿eh? <ríe> Madre mía ¿Os imagináis que llegue el, el punto En el que a nosotros también nos manipulen De la misma forma? Espérate, a ver Creo... Que voy a poner esta... Esto aquí, de momento, ¿vale? Porque estoy viendo esta cuerda La cual creo que puedo subir Efectivamente, puedo subir por aquí ¿Vale? Y vamos a echar un vistazo arriba antes de nada ¿Vale? A ver Si no me caigo para pa el otro lado Vamos a hacer un salto como medio invertido Ahí está, vale No hay problema Ok Ok Vale, a ver... ¿Dónde salgo? Ya estoy viendo, ¿no? Son como jaulas todos... ¡Uy, más pollitos! Como jaulas, como una fábrica, no sé, todo, todo raro, la verdad Y ahí arriba tiene pinta de que podemos llegar, ¿eh? De alguna forma, ahora miraremos, porque todo esto... Ahí, mira, hay una palanca incluso Así que le voy a echar un vistazo por la parte de esta de aquí arriba, ¿vale? Uy, por poco me caigo, ¿eh? Ok, creo que lo puedo mover ¿Vale? Así que lo vamos a poner así Ok, no puedo porque hay que moverlo primero, ¿no? Efectivamente, aquí hay que hacer como una especie de puzzle ¿Puedo subirlo más? No, no, vale Hay que hacer como una especie de puzzle Yo creo que ya de esta forma llegamos Desde aquí arriba Vale y lo que hay aquí no se ve, ¿eh? En el otro lado. Supongo que lo vacío porque ahí puede que me caiga. Vale. Uf. No, no te caigas, Pepe. No te caigas. <ríe> no te caigas, por favor. ¡Ah! Me cuesta, ¿eh? Me cuesta un pelín los controles, chicos. Lo siento. Por mi manquez. <ríe> Vaya a sufrir lo mismo que yo voy a estar sufriendo ahora. Y ya en YouTube, si lo veis después, ¿vale? Pues lo veréis más cortito, supongo. No sé. Vale, hay una caja fuerte, chicos. La vamos a tirar. ¡En la vida! ¡En la puñetera vida! Tiras tú una. No me joda. Vale, chicos, me he muerto. <ríe> Qué juego raro es ese. Pues se llama Insight. Es un juego de.. Vale, hay que correr, ¿eh? Es un juego como de puzzles, ¿vale? Un poco de, de terror, así. ¿eh? A ver si te sueltas ahora, amigo, que ahora no quiero que te enganches, ¿vale? Y ya os digo, es como eh, un juego así como de medio puzzles, ¿vale? En plan de ir eh, escalando también, haciendo como un poco de parkour, rompecabezas y cosillas de esas y está bastante entretenido. Es un pelín raro, ¿vale? Pero este, esti este, esti este estilo de juegos es así, ¿vale? Es un pelín como medio rarillo. Para los que no estáis acostumbrados a, a jugar este tipo de juegos, pues sí, os puede resultar un pelín rarillo. A ver, aquí. Queda... ¡Anda, mira, chicos! Lo que os estaba diciendo los coleccionables, ¿vale? Hemos encontrado el primero. Seguramente me haya saltado alguno, ya os digo. Pero como estáis viendo, ahí tenemos el primer coleccionable, ¿vale? Ok, pues... Parecen unas vías de tren ¿No? Y... Mira, hay que manipular otra vez a los... A los Sims, estos, ¿vale? Ok, pues... A ver si hace algo Vale Tiene pinta de que aquí saltando me puedo enganchar, ¿verdad? Perfecto Ok, tengo dos Uf Uf Uf, uf, uf <risa> Eh, os comento, ¿vale, gente? Eh, problema Que... Que tengo que manejar estos dos Y cada uno me va en una dirección, ¿vale? Entonces, voy a probar a... no, no me deja, ¿eh? Vale La cosa es que cada uno va en una dirección Y es chungo En el sentido de, de poder moverlos, ¿vale? Porque no los puedo mover los dos a... A un mismo sitio, ¿vale? Entonces, vamos a pensar un poco con la cabeza a ver. Vale, ese se queda ahí. Ese se queda ahí, ¿vale? Entonces, me voy a intentar desconectar. Un momento. Me voy a intentar desconectar. Voy a darle otra vez aquí un momento a ver qué pasa. Vale. Se cierra eso, perfecto. La puerta esa, no sé si la habéis notado, pero se ha cerrado, ¿vale? Y ahora eh, me lo traigo hacia aquí, ¿vale? A ver. ¿Qué tiene que hacer el timing? De que se quede esta aquí justo. Uf. Le falta poquito, ¿eh? Ya os digo. Le falta muy poquito. Vale, me voy a desconectar otra vez, chicos. Eh, justo más o menos... No, espérate. Uy, mira, mira, mira, mira. Hay abierto casi, ¿eh? Hay abierto casi. Un momento, gente, que ya casi lo tengo, ¿eh? Cada uno que se vaya a una pared. Y ahí, perfecto, ya lo tenemos, ¿vale? Ok, pues listo, vamos a la siguiente sala. Vale, no viene el tren, así que guay. Y ya estáis viendo, ¿eh? El control mental también que está reflejando el juego, por así decirlo. Está bastante, está bastante guay, ya os digo. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, comentar y darle un buen me gusta.